Uh. uh nice game, Hello. dude. Okay, okay. Okay, let's launch. I don't anything. I don't <laughs> yeah, yeah, me too, me too, man. What is. Okay, prepare to die, I think. I don't know. <laughs> <laughs> es yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. It's always. I don't see nothing, I just see you black ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué fumada es esta? Oye, hay que estar el círculo para allá, ¿eh? Que está cayendo la gente en el agua, ¿hola? Vamos por el círculo, hermano ¿Eh? ¿Cómo? Es verdad, está aquí en cañón, ahí pero que no va a morir nadie. ¿Qué es esto? Oye. Es que no va a morir nadie. I mean, it's pointless, nobody's gonna die. What the fuck? Pues nada me baja, eh. This is endless, this is endless. I mean... Esto no tiene fin. Eh... O sea, estamos volando en medio de la nada, ¿vale? Y estamos todos volando. O sea, y me va a petar la gráfica Este paso. O sea, qué cojones es esto? O sea, tengo que mirar para arriba para que no se difumine estamos volando, en mitad de la nada, y esto arranque, y va con la, y mira la peña volando, hola, ¿qué tal? O sea, no... Ojo, hay gente que se está yendo. Si nos quedamos lo suficiente, igual ganamos. ¿Qué es esto? Pero si va a hacer el círculo, nos puedo matar a todos. tú está el círculo? Oh. La que no se puede ver el mapa. ¿No? No, no, no. Es que no sé dónde está el círculo. ¿Es esto el círculo? Vista de pájaro. No sé, yo voy a aguantar, es que no quiero perder los puntos Sí, tal vez claro que te digo, yo no quiero perder los puntos, tío Que pierdo 48, o sea, eso es mucho ¿eh? Este juego, tío <risa> Nada Encima yo, yo es que no estoy dando para adelante ¿eh? o sea, esto va solo o sea, Va solísimo Yo no estoy tocando absolutamente nada a ver, está King's Canyon ahí a lo lejos, pero Vaya Y se vamos oh, para King's Canyon, a ¿eh? ver Está cerrando ya La gente se está yendo, eh O están muriendo, no lo ¿Sí? sé Victoria Igual <risa> Es que está cerrando qué cojones Me está diciendo que se va a, ser, se va a cerrar en, en serio, tío A ver, yo creo que vale la pena esperar, ¿no? A ver qué pasa. Yo esperaría, estos contentos, o sea, estos contenidos, te lo digo. Esto es content, chaval. Vuelvo a hacer directo si pasa esto, ¿no? <ríe> ya tengo título. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hombre, de FPS se va de puta madre, eh. O sea, va, de, va, va todo rápido, ¿eh? Casi a 300, como en el menú, chaval. Pues no sé Qué rayada, tío El caso es que me estoy alejando del círculo Estoy dentro Los colegas van por ahí Esto está cerrando Cada vez hay menos gente Vale, si llegamos al topo chivo veo que empiezo a sumar puntos Y me dais puntos de esta partida Aunque sea a 20 Pues algo sacamos, ¿sabes? Por eso me quiero quedar. O si sea, me dan 20 puntos, muy mira. <ríe> es que no se ha ido para allá a volar, a ver qué hay. ¿Cómo no vamos a estar separados, hijo? Es que me he quedado flipando, tío. O sea. No es una broma, ¿no? No es una broma esto, ¿no? Madre mía, tío. Mira la basura que estamos jugando, coleguitas. ¿Eh? Mira, Octane. ¿Qué estás preguntándote, ¿Qué cojones, hay, tío. ¿Por qué no caigo? Estoy volando. ¿Qué es esto, tío? Pues ahí está. Joder, no sé cómo dejarlo para que no. Ahí, ¿no? a ver. escape, ¿qué pasa? Si abandonas tu pelotón, tu más podría retrasarse. ¿O sea que no estoy en partida Ha matado el anillo a la gente. Que está matando el anillo a la gente. Que está matando el anillo a la gente. Bueno, bueno. Que, que va a morir por el anillo. You are dying, man. The ring, the ring. So What the fuck? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> uh, we are not in match, guys. If you, if you escape you try to abandon the, the match. We are not in the match, theoretically. But I no. En teoría no estamos en la partida. Estamos muy separados. Reagrupaos, vamos. Sí. ¿Qué es esto, tío? Hola, oh, aquí estaremos. Ah. Ya lo digo que quiero aguantar. Bueno, me gusta lo poner en cámara rápida si, si hago un vídeo o lo que sea, pero... ¿Qué es esto, chaval? Onda dos. Vámonos <risa> Joder, que en el final vamos a estar todos, todos rondando este círculo ¿No lo podemos levantar, tío? Está todo guapo, eh Ojo, veo verde, veo verde ¿Qué es esto? Bueno, acaso caso mantener, mantenernos aquí y ya está y esto pues ya ya un día. ¿Qué cojones, tío? Qué movida, ¿no? Ahí está. Qué movida, chaval. El tío no se ha ido, se ha quedado como el rojo, tío. Buah, ni puta idea. ¿eh? No sé qué va a pasar aquí, pero. En un minuto lo sabremos. Cerrará el círculo, a ver el siguiente. 25 personas. 24. Joder, tío. Me estoy durmiendo con esta mierda, colega. Me voy a enfriar, tío. ¿Qué mierda es esto? Tío, dejarnos caer y que matamos a puñetazos. ¿Qué es eso? Ah, vale, son todo estelas de los pavos, ¿no? Ok, voy a decir? yo de una palmera o no? Nada, me quedo dentro. 30 segundos. Pondría música, pero es que si la pongo luego me, me joden el vídeo, ¿sabes? Es que tengo que subir esto. Que yo lo voy a subir por curiosidad, simplemente. A youtuber. A ver, a ver. Es que, como nos ganemos la partida aquí, ¿sabes? De, de risa. Me gano una partida volando, chaval. Pues sí, el pavo se ha ido. ¿eh? Volando con la... No sé, igual se ha querido copiar de Fortnite, ¿sabes? Cuando Cuando doy la mariposa aquella <risa> Hostia Bueno, o sea, como sea, está cerrando el círculo, ¿eh? Cuidado Ojo, cuidado 22 personas 40 segundos <risa> ¿Qué es esto, hermanitos? ¿Qué es esto? Y chicos, estamos muy separados. Pues os aprovecho para deciros eso: que suscribáis al puto canal. <risa> no, que eso, que suscribáis y, y que nada, que estaremos subiendo dos vídeos, ¿vale? Esta noche intentaré editarlos todos y a ver si para mañana puedo subir el primero y ya dejarlos subidos uno cada día. Hasta que lleguemos aquí. O sea, no unos cuantos, igual tengo para 15 vídeos o algo así. No lo sé, no, no tengo ni idea cuántas wins hay ahí. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. La muerte fuera del anillo es lenta y dolorosa. Quizá deberíais quedaros ahí. Vale, top 11. Voy a salirme un poco del ciclo a ver si me quema. Sí, si quema, sigue quema. Ya llegó, 19 personas ¿eh? A vista de pájaro Bueno a ver si alguien más se va sí, sí sí eso espero A ver me tendría que salir pero es más la curiosidad, mala curiosidad que tengo Que sí, que sí, que están bajando los puntos Estamos bajando? Si yo me quedo. Yo me quedo, tío. Que somos 20 puntos. No me jodas. Que sí, que sí, que yo esta mierda te saco petróleo, te lo digo. Yo esta basura de partida te saco algo. Ahora espero que no se buguen los puntos, ¿sabes? Que no los den cuando acabe la partida. Lo que no sé es cómo vamos a hacer para girar en un círculo tan pequeño. Ah, sí que se puede, eh. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale. Tenemos, lo tenemos, eh. La técnica la tenemos. Se viene, se viene. Venga, tío, como estoy durmiendo aquí, como una ostra. Y además si miráis el mapa a la izquierda es una locura porque se acerca y se aleja, se acerca y se aleja. Y lo único que estamos haciendo es volar alrededor, ¿sabes? O sea, no nos estamos acercando ni alejando todo el rato. La movida. Vaya movida de partida. Está cerrando. Para adentro Vamos a probar la curvatura aquí estamos Los ambos Los tíos del barrio ¿Qué pasa chavales? Pues bueno, nada Esto es Apex por la paz Chavales El nuevo modo de juego de Apex Está activo desde ahora Que son las 12 y media de la noche Desde el 13 de marzo De 2020 Apex por la paz Chavales Nuevo modo de juego no te matas, solo vuelas con la peña y aquí estamos compartiendo un buen rato con la gente lo malo es que no podemos hablar con ellos pero bueno, ese es el modo de juego Apex for the peace, una partida en la que todos ganan nadie pierde Que entre aquí y dirá, ¿qué cojones está haciendo este? Vale, no tenemos ángulo de maniobra. ¿eh? 30 segundos. Me falta menos, sí, sí, sí. Se viene, chavales, se viene la primera final de, de Apex por la paz. Por un mundo mejor, por un mundo sin armas. Y sí que sí. Por un mundo de armas solamente digitales. En plan de videojuego, digo. Atención, anillo en movimiento. No sabía yo, digo, que los estuviesen tan comprometidos Punto ahí con el, con el tema del armamento, tío. Es un tema muy serio. Qué arroyo, es que esto que estos que quedan aquí. Uh. Perdón, no creo que se vayan. Pero alguien tiene que morir. en ¿No? círculo, cuanto pegue fuerte ya... Se complica ya, eh. Bueno, no se puede aguantar, eh. Esto es la hostia, tío. Es que vamos a morir. Es que vamos a morir, chavales. Lo que me da rabia es que seguramente perdamos juntos, eh Qué locura es esta, tío. Pues el vídeo se va a llamar así, ¿eh? Apex por la paz jugó uh, uh, la primera la primera y única partida de la PES por la paz. Y, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ahí? Ah, vale, que me toca con alguien, creo. Claro, nos bloqueamos, ¿no? El compi se ha ido. El compi se ha ido. Uf, me he distraído, me he distraído. Casi muero. Me he instraído lo que flipas ahí, menos mal que me curo, ¿eh? Solo lo que no tienen los demás Ojo, 28 puntos, ¿eh? Ojo, ojo Ojo que se pone interesante la cosa, se viene Creo que si alguien se murió, sí, sí, sí, sí Se viene, se viene Dos, uno... Let's go, vale, ahora sí como me salga la cago, ¿eh? No puedo salir Yo tengo los ojos en el mapa, en el minimapa ¿Eh? concentración. Vale, hay 10 personas. Uf. Hombre, fácil lo que es, ¿eh? Yo os lo digo. Este modo de juego es complicado, ¿eh? Mantenerte aquí en el círculo tan pequeño y saber que vas a morir como se te vaya el dedo. ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no, no, no! Te lo he dicho. Te lo he dicho. Uf. Este ya me ha jodido, ¿eh? Casi palmo, eh Casi palmo, chaval Yo esto lo gano, eh Yo esto lo gano Vale ¿Cuántos quedaban, tío? Antes de que se haya puesto En, en, en pregunta ¿10 quedaban? No es fácil <tose> no Se puede contar 10, vale, vale Que la puta es que no me puedo quedar quieto. O sea, el personaje está volando eternamente. Line, and line. Uf. Uf. Iros ya, cabrones. Iros ya a vuestra puta casa. Iros ya a vuestra casa, hombre. Estoy súper focus, eh. Es fácil que va. ¿Esto que es el modo el modo juego coronavirus o qué? Vamos. Vale, ahora aguanta con toda tu vida. Bueno, peña pues ya esto buena, ¿no se sale o qué? Atención el anillo, ya estoy en el anillo. Punto para mí. se muere nadie! ¡Dios! Yes, ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir todos, tío! ¡No! ¡Hostia! ¡No! Es que es muy chungo ya, tío ¡No! Es que es chunguísimo ya, que es muy pequeño, tío. Me estoy tratando de quedarme lo más cerca del pequeño. Es muy chungo, eh. Vale, hay gente moriendo, hay gente moriendo, hay gente moriendo por el anillo. Solo estamos los maduros aquí, eh. Estamos los tipos maduros aquí. Ya Lo digo, no es nada fácil, eh. Uf, uf, uf, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Que me quedo a poco de salirme, tío. Así como lo estoy haciendo. No, no, no. 45 segundos. Y ahí está el anillo. segundos hasta que se cierre el anillo No No 10 segundos en marcha Vamos Vamos Vamos No, no, no, no. Sobrevive, sobrevive. He ganado. <ríe> sí. Sois los campeones sí. de Apex. He ganado. He ganado, wow, no. Hostia. No sé que ganamos ganado, pero lo hemos ganado. 23 minutos, chaval. Toma. Bueno, ya sabéis, suscribiros al canal. Estamos haciendo estas tonterías todos los días. Y chingados, pa' que ¿Qué me dices? Lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Usted como de la mano, tío. ¿Cómo de la mano, chaval. 52 puntos. Sí. Yo no sé, te no voy a subir, eh. o sea, yo no sé cómo me ganan esa partida, o sea, no tiene sentido esto. Y hemos sumado puntos. Ahora yo no voy a saber jugar al lo otro. ¿Qué cojones? Pues nada. Vamos a ver si está, si está pasado o qué.